Dentro de la campanya que organitza l'Ajuntament de Santa Perpètua amb motiu del 25ena, el Dia Internacional per la Erradicación de les violències se s'han dissenyat diferents propostes que es podran seguir a través de diversos canals. En els propers minuts, mantindrem una conversa amb una supervivent amb l'objectiu de sensibilitzar tota la societat i en especial a les dones i de visibilitzar que aquest creu problema és una xacre social molt greu i en la qual hem de treballar totes plegades en la mateixa direcció para rebaixar-la y eliminar-la. Volem donar la bienvenida avui a la feina Bettencourt. Hola, molt bon dia. Hola, buenos días. Ellas canarias farem una xerrada en català, perquè ha estat molts anys aquí a Catalunya també, però en qualsevol moment doncs, és fàcil que ens canviem, perquè per mi, potser, quan comencem a parlar serà fins i tot més, més, eh, més fàcil. Eh, volem començar a feina amb una pregunta molt directa. ¿Has podido surgir de una relación de violencia? Sí, claro que se puede salir y, y yo soy la prueba viviente de ello. Así que sí, mi, mi mensaje siempre es de positividad y de, de, de salida del túnel, ¿no? Realmente. Las veces que he hablado de este tema, que no son, no son tantas realmente, eh, lo hago siempre por, porque creo que. Que siempre digo lo mismo, creo que ya que yo pude salir de ahí, y por desgracia muchas no pueden, eh, que menos que bueno, pues, intentar sensibilizar ¿no? y, y contar bueno, algo sobre mi historia y mi experiencia para que tal vez pueda servir de ayuda a otras que estén pasando por lo que yo pasé en su día. Las cifras cada año se aumentan. ¿Qué estén fin mal com, malamente como sociedad? Eh, yo creo que lo que es, no se está haciendo correctamente es hablar. Eh, vamos a ver, las cosas, cuando uno no habla, cuando uno no exterioriza, cuando uno no comunica, eh, las cosas en un cajón siempre se acaban pudriendo, ¿no? Siempre salen Entonces yo creo que, eh, lo, que estemos a, lo que estamos haciendo mal es no hablar lo suficiente, pero hablar como lo estamos haciendo ahora. Creo que eh, no tanto iniciar campañas que a lo mejor valen un dinero y salen como anuncios en televisión y queda todo muy formal, yo creo que debería de salir más gente a contar su experiencia. Eso siempre ayuda, ¿eh? Siempre ayuda, me refiero. Eh, creo que despierta la empatía, eh, el hecho de que alguien eh, ahí detrás de la pantalla te cuente su historia y diga, Jolín, esto es lo que me está pasando a mí, o es lo que le está pasando a mi hermana, o a mi amiga, o... Creo que eso sensibiliza muchísimo más que todas esas campañas tan caras que muchas veces paga el gobierno y ¿no? de una manera una persona o una dona en aquel caso una víctima se da cuenta de que está medio de una relación tóxica eh, cuando uno está en una relación de, de, de violencia eh, tarda en, en darse cuenta muchas veces se da cuenta la gente que tienes alrededor antes que tú. El problema es que el maltratador te aísla de esa gente. Entonces tardas muchísimo más en darte cuenta. Um, una de las cosas más curiosas eh, en, en este tipo de relaciones es que cualquiera puede caer. O sea, no estamos hablando de una lacra que afecte solo a los estratos más bajos de la sociedad o a gente... O sea, eh, yo personalmente, desde que salí a contar mi historia, he recibido muchísimos mensajes y tengo eh, mujeres, algún hombre también... Eh, que se ha puesto en contacto conmigo y, y son psicólogos, son abogados, son, son gente formada eh, académicamente hablando. Quiero decir que, que el darse cuenta no tiene mucho que ver con la formación que uno tenga. Simplemente es... y de hecho cuando te das cuenta es cuando avanzas, ¿vale? Cuando eres tú la que de pronto empiezas a darte cuenta y empiezas a sentirte mal y empiezas a darte cuenta que lo que estás viendo no es normal, porque el problema es que uno normaliza muchísimas conductas. A ver, las personas que, las personas que ejercen el maltrato son eh, unos expertos en manipulación psicológica, ¿eh? o sea, son, son, es, es tremendo ¿eh? cómo como consiguen llegar a, a, a cambiar la, incluso la manera de pensar de la otra persona, adaptarse, a adaptarla a él, no en este caso. Entonces, empiezas a darte cuenta... Es un proceso muy personal, pero te empiezas a dar cuenta cuando te das cuenta que te pasas más días llorando que siendo feliz. Básicamente es eso, ¿vale? y sí. eh, Llega un momento que dices, Jolín, es que no soy feliz. Eh, no, no, esto, no, esto no está bien, esto no tendría que ser de esta manera. Llega, siempre llega el día, ¿eh? Y luego inicias otro proceso que es el de eh, intentar ponerle remedio, pero no siempre es fácil, porque... Es una es una trampa ¿eh? es una trampa una relación de este tipo es como una trampa y es como yo siempre siempre lo comparo, es como una peli de miedo no las pelis de miedo nunca empiezan con la persona llegando a una casa encantada y de pronto se da cuenta de que está encantada siempre es una casa muy bonita muy bien adornada muy acogedora y una vez que te instalas es cuando empiezan a pasar las cosas malas en estas relaciones pasa lo mismo, ¿no? La gente siempre dice, ¿y cómo aguantas? ¿Y cómo...? Por favor, es que en primer lugar, ¿y cómo caes en eso? ¿no? En primer lugar, esas personas son encantadores de... natos, entonces, al principio todo es muy bonito. Todo es muy bonito, te venden la moto, como se dice coloquialmente, ¿no? Y luego empiezan a pasar otras cosas, ¿no? Pero, pero hay una cosa muy importante que tiene que entender alguien que está en esta, en esta relación, y es que en un tipo de, de, de relación así, y es que eh, tampoco es siempre todo malo, o sea, incluso cuando ya el maltrato es algo evidente que forma parte de la vida diaria, eh, siempre eh, se encargan de que de salpicar la convivencia de algunos momentos, bueno, sobre todo cuando eh, a lo mejor hay un, un episodio fuerte, eh, luego viene una fase que los psicólogos denominan luna de miel, y es que durante un tiempo son, vuelven a ser los seres más maravillosos del mundo. Entonces, uno siempre está eh, con la, en, en, en la balanza y en la diatriba, es decir, Jolines, se comporta de esta manera, que no es agradable, pero también es agradable a veces. Entonces, eso te lo pone más difícil a la hora de salir de la relación. Pero bueno, todo es muy complicado, obviamente yo usaba a Benjen como com la faina que es una supervivent y así es la hamburguesa de la l'entorn sap antor sabe una situación de violencia? ¿Cómo puede ayudar al antor de una persona que está sin víctima? Eh... Por desgracia también han contactado y contactan conmigo familiares y amigos de personas que, que están en este tipo de relaciones. Es muy complicado. Eh, si yo, yo lo que le recomendaría a alguien que tenga un ser querido pasando por esto es que no haya confrontación. Sobre todo si la persona que está en esa situación de maltrato todavía no sabe reconocer ese maltrato. Siempre va a defender a su maltratador. Es automático, siempre va a defenderlo. Primero lo va a intentar ocultar. ¿Por qué? Bueno, pues porque estás en esta relación y eh, no le vas a ir a contar a tus padres o tus hermanos o tus primos o tus amigos que, bueno, esta persona me ha hecho esto, esto y esto. Porque eh, la persona maltratada siempre intenta que su maltratador tenga una buena imagen de cara a sus seres queridos, sobre todo porque hay cosas que no quieres escuchar. Ese, ese es el tema, porque en el fondo... Sobre todo llegas a cierto punto, tú sabes que lo que estás viviendo no está bien, pero no lo quieres escuchar, porque significaría hacerlo lo real. Eh, no sé si me explico bien. Significaría dar el salto a la realidad, ¿no? Darte cuenta de decir, hostia, es que lo que estoy viviendo está mal, es que, es que tengo que salir de aquí. Entonces, la, el instinto de la persona maltratada es proteger a su maltratador de cara a, a su círculo, cosa que además ellos se encargan de separarte de, de, de todo el mundo, ¿no? Pero lo, lo que le aconsejaría a, a, a los familiares y amigos es que no, no haya confrontación, que sea todo muy sutil. Eh, simplemente, si ellos detectan conductas en, en el maltratador hacia, su, eh, eh, hacia esa persona, pues mira, ¿no has notado que esto tal vez no sea lo correcto? Eh, ¿y, ¿Y tú eres feliz de esta manera? O no sé, quiere decir, algo muy sutil, que no, no intenten confrontarse porque... Automáticamente la persona maltratada va a intentar proteger a su maltratador. Es terrible, pero es así. Sería més donarle li allò alguna idea para que la fes reflexionar una mica, ¿no? Y que ella mateixa, traigas después las evas seves conclusions que la fes una mica pensar. Mm -hmm. Totalmente. Totalmente, Una una vagada una dona ya ja es consciente de, de la situación que ho ha dit la la feina fa una estona, ¿no? Reriba un moment que sí que tan adonas, eh, pero necesitas, avide para poder gestionar todo este conflicto. ¿Cómo y cómo tú veas estas einas A ver, eh, en, primer lugar, en primer lugar, las encuentras dentro de ti misma. O sea, es, es, es muy importante. Esto es. Es que, eh, vamos a ver, yo no soy profesional de, en la psicología, ni así que te hablo eh, bajo mi, mi experiencia. Es que no quiero que me acusen luego de intrusismo o de querer saber más que nadie, ¿vale? Yo hablo como persona que ha pasado por esto. Entonces, eh, el, el, el trabajo más importante es el que tú realizas contigo misma. Cuando tú te abres y te das cuenta de la realidad... Es cuando empieza a rodar, todo empieza a rodar, porque poco a poco eh, vas hablando, vas abriéndote, vas hablando con las personas más cercanas. Ahí es cuando el, el entorno puede hacer más por la persona maltratada. Cuando tú empiezas a soltar píldoras, cuando empiezas a, a hablar con tus seres queridos, a, a intentar abrir esa, esa caja que estaba cerrada y todo lo que has ocultado, todo lo que has ocultado durante tiempo atrás, ¿no? Entonces, la, la, lo que se puede hacer en este caso es eso. Lo primero es hablar, comunicar y luego todo va rodado. Eh, vamos a ver, es que cuando, cuando uno da ese paso, cuando uno empieza a enfrentarse a su realidad es cuando empieza todo a funcionar, es el primer paso. Yo cuando la, las personas que se ponen en contacto conmigo me dicen eh, échame una mano, por favor, porque eh, lo que me está pasando, y yo, yo me he visto así, eh, yo me he visto eh, llorando delante de un funcionario del Cuerpo del Estado, eh, a lágrima viva contando mi experiencia y, y preguntando en voz alta, pero es que esto es maltrato, esto es maltrato, es que es terrible, porque... Eh, una persona puede sufrir maltrato, te pueden dejar te pueden humillar y, y aún así el, el, el elemento sentimental eh, que te une a esa persona es tan, tan brutal que tú aún así te preguntas si te están maltratando. Es que eh, el, el llegar a verbalizar eh, esa frase, simplemente decir, he sido una persona maltratada, me están maltratando, cuesta muchísimo, muchísimo. Entonces, bueno, eh, resumiendo. Eh, las, las herramientas lo, lo que se puede hacer para salir de ahí es comunicarse, entonces yo cualquier persona de verdad que esté viviendo esto que yo he vivido y que por desgracia otras muchas están viviendo y, y vivirán por desgracia, es comunicarse, comunicarse de verdad, basta una palabra eh, la gente de tu alrededor está esperándolo muchas veces solo tienes que, que, que pedir ayuda, de verdad, eso no, no te hace más débil es pedir ayuda porque todas la necesitamos en un momento dado. Evidentment, tothom necessitem ayuda, per tant, en un momento o altre de la nostra vida i, i és important tenir gent al costat, per tant, arribat a aquests punts, doncs ja sabeu, demaneu ajuda. Tots els experts, a més, destaquen que és un procés llarg, durant el qual la, les víctimes de violència necessiten eines, mitjans, ajudes. En general, eh, no sé si desde la teva experiencia, porque claro, parlem desde la teva experiencia, siempre Santeno, si dedica el tiempo necesario a, a, a fe todo que proyecta, todo este proceso que he de fer? Eh, Vamos a ver, eh, ¿se dedica el tiempo necesario? ¿Nos referimos a, a, a todo lo que hablamos de antes, las campañas, la información y todas estas cosas? y a una vagada ya ja la, la dona es conscientida más dons dons que trobin allò no a que suport que que potser ha de ser un suport institucional o un suport que realment als iduri al temps que que es necessita per per sortir de, de tot això eh, yo creo que hemos evolucionado muchísimo o sea eso no cabe duda y hoy en día por ejemplo yo en mi caso colaboro con la fundación ana bella que hacen un trabajo maravilloso yo es que las admiro a todas a Anabella, para empezar y a todas las, las mujeres y personas que, que trabajan para ayudar eh, de hecho yo muchas veces eh, o sea lo que quiero que entiendan es que sí sí hay un, hay un apoyo ahí o sea que no tengan miedo a estar solos porque da muchísimo miedo y cuando tienes criaturas detrás es peor porque siempre tienes ese miedo no muchas veces la mayor la mayor parte de las veces eh, eh, ya reconoces tu situación, quieres salir de ella, pero no sabes cómo, que es, lo que, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces está el support ese que, que dices tú, eh, necesito esa ayuda, ¿no? Entonces, bueno, si tienes familiares, muchísimo mejor, y, pero tienen que saber que eh, hay casas de acogida, eh, hay, hay fundaciones, hay, hay ayuda, ¿eh? O sea, se puede sa salir y te van a ayudar a salir, ¿vale? Hay muchas opciones. Entonces, eh, es siempre duro, pero quiero decir que muchas veces uno se, se frena, el miedo te frena también a salir de una relación así, y más cuando hay niños detrás, ¿no? Es como, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a ayudar? ¿Dónde voy a ir? ¿No? Y como muchas veces estas personas no te dejan trabajar, no te dejan eh, tener una economía independiente, pues entonces eso te asusta más. Pero sí, sí hay... Eh, eh, quiero mandar ese mensaje también, ¿no? Que hay... Supongo que me sale... <risa> Apoyo. Eh, hay apoyo eh, se puede salir de verdad y ya te digo como por ejemplo la fundación Ana Bella que hace un trabajo maravilloso y tiene casas de acogida eh, acoge a mujeres que salen pues desesperadas de sus casas no sin saber a dónde a dónde ir que eso es terrible y están ahí para ayudar ¿no? hasta eh, en parla la faina que es una persona que tiene una proyección mediática eh, En el cas para exemple fa uns mesos que que va sortint a televisión, també tot el tema de la rocío carrasco eh, Uh, que teniu una uh, podeu a estas personas que han tenido una proyección mediática puedo ayudar a las donas que estaban en una relación violenta. Al Fedda, ¿has explicado? Sí, eh, sí, creo que sí. sí eh, vamos a ver, ojalá yo me siento muchas veces impotente y, y me da como cierta vergüenza, ¿no? Decir, va ayudar, ayudar, bueno, ¿cómo, ¿cómo voy a ayudar simplemente hablando? Me da las veces que a lo mejor me han dicho muchas gracias por contar tu historia y tal, me da pudor. Porque digo, Dios mío, ojalá pudiese ayudar muchísimo más. No, no sé en cómo estoy ayudando, pero eh, luego me doy cuenta de que ya no se trata de mí, se trata de cualquiera de nosotras. Se trata de, Jolín, es que hay que hablar, pero en todo, de verdad, en este tema, en todos los temas... Hay que hablar, hay que, que abrirse, hay que... Eh, una de las peores enfermedades que hay es pensar que uno está solo, que eh, no es que esto solo me pasa a mí, esto es terrible, y a todos nos ha pasado, y en muchos ámbitos, ¿no? Es que, ay, pues me pasa esto, solo me pasa a mí. Solo el hecho de escuchar a otro ser humano contar una historia parecida a la tuya o saber que hay alguien que ha vivido lo mismo, hace que la escuches Y si tú puedes lanzar un mensaje para ayudar a esa persona que te está escuchando y decir, mira, ¿quieres salir de ahí? ¿Puedes hacer esto, esto y esto? Es una ayuda, una ayuda más que válida. Así que mi consejo es ese. Ya no solamente la gente mínimamente mediática. Eh, cualquier persona que haya salido de un infierno, eh, si cuenta su propio infierno, ayuda a otras personas a salir. Eso es indudable potser caldria parlar més des de diferents àmbits, fins i tot des dels mitjans de comunicación. no? Ara em poso jo en, el, en aquest barret per fer més visible aquesta chacra social i ajudar d'aquesta manera a la seva radicació, no? Totalmente, totalmente sí, sí Toda la cobertura la, eh, eh, Toda la cobertura es poca Claro que sí, hay que hablar Hay que hablar siempre y, y los medios de comunicación Están ahí y, y se está haciendo un buen trabajo Lo que pasa es que bueno A veces se cae en el amarillismo Y eso es indudable Entonces eso Hace que en vez de sensibilizar a la gente Pues pueda incluso llegar A insensibilizarla Es que es así de triste ¿eh? Pero eh, hay una fina línea que hay que intentar no, no traspasar, no, o sea, no convertir pues, algo real y, y humano en algo pues, amarillo y, y que forme parte del espectáculo. Entonces, es difícil ahí compaginar las dos cosas, pero hay que decir que si los medios de comunicación, toda esta información no llegaría a la gente, así que siempre hay que estar agradecido, claro. Lo que pasa es que hemos de ser rigurosos, que es lo que, que, sí. que decía Siempre, siempre. Uh, Faina, ¿quién mis hacha le pueden fear arriba uh, que estas donas que ahora matéis son conscientes de que estaban en una situación de, de violencia? Que se puede salir, que son capaces de salir y que son más fuertes de lo que se piensan. Te destruyen la autoestima vale, eh, no conozco una mujer, una persona maltratada que no tenga la autoestima completamente destruida no lo primero que piensas es, soy débil porque además se encargan de decírtelo a diario prácticamente, eres tonta, eres débil eres, y te lo llegas a creer entonces eso es como si tuvieses unas cadenas invisibles, ¿eh? Eh, es muy duro, entonces eh, es simplemente mmm, dejar de escucharlos no lo escuches, no lo escuches no lo escuches, no esa persona no es tu dueño, no, no no, eh, no manda sobre ti, no sabe quién eres, ¿vale? Tú eres fuerte, claro que eres fuerte, y se puede salir, claro que se puede salir, yo estoy aquí, me costó mucho y estoy aquí, y cada día, vamos, jamás, jamás me arrepentió de salir de ahí, al revés, o sea, me siento súper orgullosa, yo también tenía la autoestima destruida y sigo trabajando en ello, sigo trabajando en ello porque no es algo que eh, tampoco es un mundo de color de rosa. Y, y, y claro, que hoy en día yo tengo ciertas secuelas, trabajo en ellas, eh, pero, pero estoy cada vez más orgullosa del paso que di, de lo que he hecho, de cómo es mi vida ahora. Y vamos, y no miro jamás para atrás, siempre para adelante. Y que de verdad que ni son débiles, ni son tontas, ni dependen de, esa, de ese monstruo. Pueden salir y yo soy una prueba de ello ya está, de verdad que sí, se puede salir y son muy fuertes, de verdad, es que hay que ser, vamos a ver, para aguantar lo que están aguantando hay que ser muy fuerte, y ya solo por eso, hay que ser muy fuerte para aguantar Todo, todas las cosas que uno soporta cuando uno tiene un maltratador al lado, o sea, eso ya te hace, vamos, ¡puf! super fuerte. <risa> nos con mis mensaje de optimismo y de positividad por parte de la Faina Betancourt eh, acomiadamos esta charrada que ha está muy interesante a una superviviente de esta violencia que más erradicar. Gracias, Faina. No, gracias a vosotras y un placer, de verdad. Muchísimas gracias y por todo. Por, por haber pensado en mí para esto y por la labor que estáis haciendo, ¿no? Así que un beso y de verdad que se puede salir.